Cordial saludo, mi nombre es Manuela López Castaño, soy la persona encargada de seguridad y salud de trabajo del equipo APS, Atención Primaria en Salud. Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante que es el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Es la capacidad que tienen las personas para elegir libremente su forma segura de trabajar. Existen tres pasos para autocuidarnos. El primero es la toma de conciencia. Debemos ser conscientes y mirar lo que estamos realizando mal. El segundo es tu responsabilidad, es tu salud. Con este ítem nos dice que debemos comer bien, llevar una dieta balanceada y eh, dormir bien. El tercero es pedir ayuda, eso este es muy importante porque si necesitamos de alguna colaboración no dudemos en hablar con alguien porque alrededor hay muchas personas que nos pueden colaborar. Lo que debemos hacer para promover el autocuidado es hacer de la ergonomía una prioridad, y alimentarnos muy bien, dormir y descansar bien, y manejar el estrés. Muchas gracias. Administración Municipal. Unidos por Alejandría, Construyendo Territorio. Sor María Ocampo Giraldo, Alcaldesa 2020-2023.